En el siguiente video tutorial les voy a explicar cómo crear una actividad H5P. Si accedemos al banco de contenido de nuestra aula virtual, ahí tendríamos que tener los contenidos H5P creados y que vamos a convertirlos, los vamos a añadir en una actividad. En este caso, en el banco de contenido tenemos un vídeo interactivo. Entonces, para ello, para crear la actividad, accedemos a la página principal del aula virtual y activamos la, la edición. Añadimos una actividad o un recurso Si accedemos a la pestaña de todos o en la de actividades Seleccionamos H5P En esta ventana vamos a configurar eh, todos los apartados de la actividad Como cualquier actividad de la aula virtual Pues el primer apartado general vamos a añadir el nombre, la descripción Entonces como nombre en este, en este ejemplo vamos a poner actividad 2 por ejemplo en descripción, aunque no es un campo obligatorio, siempre le recomendamos que pongan el enunciado, orientaciones, instrucciones, para que el alumno pueda realizar la actividad de forma adecuada. Después, en el siguiente apartado es donde vamos a añadir aquí los contenidos que hemos creado H5P. Seleccionamos archivo y en el banco de contenido seleccionamos, en este caso, el vídeo interactivo que les comentaba anteriormente. En esta ventana tenemos que elegir si ese contenido va a ser añadido como copia o lo vamos a enlazar directamente. Viene por defecto marcado enlazar el archivo. Lo que sí tienen que tener en cuenta, si marcan esta opción, es que eh, si hacen cambios posteriores sobre ese contenido, desde el banco de contenido, esos, esos cambios a, al editarlo pues a, eh, aparecerán en todas las actividades donde utilicen ustedes ese contenido. Entonces vamos a mantener, vamos a enlazar el archivo, vamos a seleccionar esta opción, en guardar como es el nombre de, del archivo del contenido H5P, que pueden modificarlo, después el autor, quien ha editado eh, o ha creado este contenido y el tipo de licencia. Y por último seleccionamos el archivo y ya se añade en, en el paquete de archivo. El siguiente apartado que tenemos es opciones de H5P. Podemos habilitar las siguientes opciones, permitir descargar ese contenido, incrustar el botón para facilitar el código HTML y puedan incrustar este vídeo en una, por ejemplo, eh, en una etiqueta, en una página del aula virtual, y también pues, facilitar aquella información del de copyright, de la autoría de los contenidos. Por defecto no viene habilitada ninguno, pero vamos a habilitarlo y después se los mostraré donde aparecen estos botones. Después, a, a continuación, lo que vamos a ver es el apartado de calificación, porque el objetivo es también, de, aparte de crear una actividad H5P, cómo calificar un contenido H5P para que aparezca en el calificador de la aula virtual. Entonces, en calificación, por defecto viene eh, ya seleccionado que el tipo es puntuación y calificación más alta un 10, pero podrían ustedes o marcar ninguna, que no va a ser calificada esta actividad o seleccionar eh, la calificación tipo escala vamos a mantener la puntuación y, y calificación sobre 10 en el apartado eh, de categoría, si tienen ya estructurado el libro de calificaciones podrían indicar aquí en qué categoría quieren añadir esta actividad en esta ocasión, como no está estructurado, porque se puede hacer posteriormente, vamos a mantener sin categorizar. Y en calificación para aprobar, puede indicar pues, la, la nota mínima para que el estudiante va a esta actividad sea aprobada ¿no? por, por el estudiante. Vamos a poner un 5, pero pueden dejarlo sin cumplimentar. En opciones de intento, Aquí es donde tenemos que habilitar y que viene por defecto Si queremos hacer un seguimiento a esta actividad para que sea calificada Y se registren todos los intentos de los estudiantes Este tipo de actividad que es el video interactivo permite hacer seguimiento Porque no todos los contenidos o actividades H5P permiten ese seguimiento Entonces vamos a mantener la opción de sí, que vamos a hacer seguimiento de los intentos que va a realizar el alumno, vamos a indicar si pueden ustedes podrían indicar si quieren calcular el promedio, el último intento, el primer intento o no calcular ninguna calificación. Vamos a dejar por defecto calificación más alta. Y otra de las opciones que nos permite el sistema es que si eh, queremos que los alumnos puedan revisar todos sus intentos o no permitir que puedan revisar. Vamos también a dejar que puedan permitir los intentos. Y los siguientes dos apartados son apartados como en cualquier actividad del aula virtual, los ajustes comunes y restricciones Vamos a que se muestre esta actividad en la página central de, principal del aula virtual No hay grupos configurados y en restricción de acceso no vamos a configurar ninguna restricción Por lo tanto damos a guardar y, y regresamos al curso para ver cómo se ha creado la actividad en la página principal Aquí ya encuentran la actividad H5P con ese vídeo interactivo Si nosotros accedemos Vamos a visualizar el vídeo con sus actividades, que, las interacciones que hemos añadido El profesor al acceder le va a salir este mensaje Donde si hiciera eh, este intento o hiciera esta actividad no se va a registrar su intento ¿Vale? Podemos cerrar el mensaje Y cuando un alumno realice la actividad y vaya enviando los intentos Se va a ir registrando eh, en esta opción que tenemos en la parte, en la parte superior como les comentaba, es un vídeo interactivo donde hemos creado cuatro preguntas de opción múltiple con una opción correcta El alumno iría visualizando el vídeo Y eh, hemos configurado el vídeo para mostrárselos a ustedes como ejemplo Es decir, este vídeo ha sido configurado para que yo ahora me pueda mover Ir a cada una de las preguntas, ir avanzando en el vídeo sin necesidad de visualizar todo el vídeo Vamos a ir a la primera pregunta entonces el alumno estaría viendo el vídeo, le aparecería la primera pregunta y la respondería. Entonces, ¿cómo se estructura el campo virtual? El alumno tendría, en este caso, pues que seleccionar la acción que considere que es correcta. En este caso verán que es correcta. Y continuamos. El vídeo se seguiría visualizando hasta que llegue a la, a la siguiente pregunta. Vamos a adelantarlo nosotros y vamos a la siguiente pregunta. Voy a quitar el sonido. Nos hace la siguiente pregunta, la marcamos Continuamos ahora y seguimos El alumno seguiría viendo el vídeo hasta que llegue a la siguiente pregunta ¿Vale? Cuando el alumno se equivoque Hemos configurado para que el sistema o le ofrezca que reintente la pregunta o que le muestre la solución. Ustedes a la hora de configurar un vídeo interactivo, estas opciones podrían eh, deshabilitarla. Es decir, que el alumno vaya respondiendo y que continúe sin ofrecerle la, sin mostrarle ni la solución ni que lo reintente. ¿vale? O una de las dos opciones es ofrecerle que lo reintente, pero sin saber la solución. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Y vamos a llegar a la última pregunta. La respondemos. Y continuamos Cuando un vídeo eh, interactivo lo configuramos La última ventana que nos va a aparecer es eh, Le ofrece al estudiante pues, en qué momento ha respondido las preguntas Qué puntuación ha obtenido Y para que nos llegue este intento al profesor Tiene que darle al botón de enviar respuesta una, un, una vez que le da enviar respuesta Le llegaría y se registraría aquí ¿Vale? Como les comentaba antes, como eh, estoy con perfil de, de profesor, pues no se registran nuestra, nuestros intentos Pero los de los estudiantes sí Vamos a ver un ejemplo Si nosotros nos vamos a la página principal del aula y nos vamos a actividad 1 Les voy a mostrar cuatro intentos que tengo aquí de cuatro estudiantes Accedemos y verían los, el nombre y apellido de los estudiantes, cuándo lo han realizado, su puntuación, los intentos que han realizado Vamos a ver eh, el intento de este alumno que ha, ha realizado dos Aquí están los dos intentos, ¿vale? los minutos que ha tardado Y que la nota con la que se va a registrar en el libro de calificaciones con la puntuación más alta que sería esta ¿De acuerdo? Y así es como ustedes verían los intentos de, de, de sus alumnos Vamos al libro de calificaciones para que lo vean. Aquí está recogida la actividad 1, que es una actividad H5P, como ven aquí, y esta es la nota que ha obtenido cada uno de los estudiantes eh, en, ese, en esa actividad que, que hemos creado en el aula virtual. Eh, un, un aspecto importante que, antes de finalizar, es que tengan en cuenta que para calificar eh, un contenido H5P, eh, debe ser en los entornos institucionales y a partir del 22-23, ¿vale? En el resto de entornos no se podría eh, sí visualizar y, a, y plantear la actividad como de autoevaluación, pero no para ser calificada y que se recoja en el libro de calificaciones, tendría que ser a partir de este del entorno institucional de este curso académico, que sería el 22-23. Por último, pues recordarle que si tienen cualquier duda o consulta sobre estos contenidos que se han presentado, que se dirijan a soporte de, de la UDV, de la Unidad de Docencia Virtual, y no olviden que también, pues una vez que terminen de trabajar, configurar el aula virtual, siempre deben cerrar, se les recomienda cerrar la sesión.